Luli Salazar estalló contra Analia Franchin por hablar de Matilda, SOS una basura. La modelo y animadora liquidó a la colorada por haber dicho que la relación ella y su bebita es lejana, no la ves a la nena disfrutando en un montón de situaciones. Sus furiosos tweets. En la nota. A lo largo de su carrera artística, Luciana Salazar fue protagonista de numerosos escándalos y polémicas. En muchos de ellos dio pelea a través de las redes sociales. Ser criticada es uno de los aspectos no tan lindos de la fama. Ella se lo aguanta pero tiene un límite, su hija. La modelo y animadora estalló cual volcán en plena erupción al leer las declaraciones de Analia Franchin sobre la relación entre la rubia y su bebita Matilda. La colorada comparó el vínculo entre Mirko y Marley con el de Luli y Matilda. A Mirko siempre se lo ve sonriente e interactuando con el padre, y la relación de Luli y Matilda vos la ves como más lejana, no la ves a la nena disfrutando en un montón de situaciones. Afirmó en intrusos. Al leerlo, Luli la liquidó a través de Twitter. Con los hijos no. Basura arroba Franchi? No te lo voy a permitir, escribió enojadísima. Sin filtro, Salazar siguió, Analia deja de hablar de mi hija cuando no tienes ni la menor idea de nada. Deja de ser mala leche conmigo y con ella. Mi respeto por la familia en común que tenemos tenes. Ya te pasaste de la raya. Conmigo no y menos que te metas con mi hija. Malamina SOS. Punto. Rápidamente, Franchín reaccionó a los mensajes de Salazar. ¿Eh? ¿Qué te pasa?. Punto arroba Lulipop07? ¿Estás repitiendo como loro o qué? Escribió y le aclaró que había tergiversado sus dichos en intrusos. Primero escucha y después opina. Al contrario, te defendí. Pero te sirve más el puterío. La querés arreglar porque sabes que puteaste al pedo y amenazando fiel a tu estilo. La próxima que te destroce. Por voluta. Saludos, escribió Analia. No arroba Lulipop 07, le deseé lo mismo de felicidad que belleza. Porque es soñada. Lo que pasa es que estás enferma, sos muy enroscada, siempre quieres ver cosas oscuras, agregó.